novio cuando entramos a la escuela, bueno no recién entramos, al año que nosotros entramos a la escuela, yo tomaba clases en un taller de dibujo, ahí fue donde empecé a dibujar ya más profesional o aprender a más a dibujar el chiste es que en ese taller, cuando nosotros pasamos a segundo año llegó un chico de hecho, plot twist yo me enteré ya que eran novios Y me enteré por voz de Fernanda Que el vato me quería conquistar a mí Y como yo no le hice caso Se fue con Fernanda El chiste es que Ese, ese no es el vato de la historia Pero era un, un dato que quería dar por, es que yo me, Y yo me acuerdo O sea, nunca presto atención Cuando alguien me tira los perros Soy muy mala para eso Pero yo me acuerdo Que ese vato se me acercaba mucho O sea, el de que lo conocía como de ¿Con qué dibuja. Y dibujas anime y yo de... ¿se intenta? Y... ¡Hola Dani! No sé cómo el Misa, yo no rompo relaciones. Este... Y ya que fueron novios, eran súper... Melosos. Toda la vida juntos, me incomodaban terriblemente. Yo era así como de... Mm, si va a estar él, yo me voy por otro lado. Mm, no quiero. Pero no por otra cosa, sino porque ahí se andaban besuqueando y saludando. y Yo no quería ver eso. O sea, estaban comiendo pan en frente de la hambriada. Que esa es otra historia que les vamos a contar. El chiste es. Que tiempo como al mes, algo así. Fernanda me dijo. La verdad es que. Este vato no le va a poner nombre porque no es relevante en la siguiente historia, que es lo importante. Me dijo que tú le gustabas. Y yo me acuerdo una vez que yo iba camino a la escuela con mi papá. Y el vato me vio en la calle así de ¡Hola! Y yo así de... Pero era como súper intenso el vato. Pero bueno, al final se quedó con mi amiga, fueron felices. La cortó porque se cambió de horario de la escuela. Era como de... Ahora yo soy de la mañana y tú eres de la tarde y lo nuestro no puede ser. <risa> Pobre de mi amiga, lloró mucho ese día. Mucho. Y yo de este vato no vale la pena. Un chingo más de por ser en la mañana. Conocí a un vato. De hecho, ese vato era amigo de un amigo de esta chica que conocía de años. De años, toda la vida. Y casualmente el grupo de este chico era conocido como los más aplicadillos, los más listos Mi grupo era el de los raros <risa> Es que estaba, los, eh, íbamos como por carreras, porque eran técnicas Estaban los dos grupos de informática El primero eran los que no hacían nada, los flojos, los que, o sea, si nos llevaban los maestros Esas eran cosas que nos dijeron maestros estaba el mío que era el segundo de informática Yo, yo también iba en la tarde a ves. Somos cool y nos hacemos notar El segundo de mi grupo era el de los vatos raros Porque todos éramos muy raros Mi rareza no era nada O sea, yo ahí encajaba perfectamente Le seguía los de administración Entre ellos estaba el grupo de ese vato Que era el de los... Famosillos, ¿no? los Que eran los aplicados, los ñoños Y el otro No quiero mencionarlo ahora Porque había alguien que Ha causado muchos problemas Llevas maquillada en negro ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Deja tú eso! Tengo una foto De Fernanda Y esa la vio el Dani Para que sepas quién es Fernanda De Fernanda con otro amigo Peleándose en el techo de la escuela Con unos trapeadores